Buenas tardes, seguimos en Gran Canaria Accesible, en esta ocasión con Gladys. Gladys, cuéntanos de qué institución vienes, qué hacen. Pues yo estoy representando arriba un stand a Óptica Carrera Serpa. Al... Sí, nosotros, bueno, como casi mucha, bueno, como mucha gente sabe, nosotros eh, trabajamos la vista y el tema auditivo. Uh -huh. Y entonces ahora mismo estamos promocionando pues, eh, algunas cosas novedosas, como una lente que se llama Ortocá que es una lente que lo que te hace es reducirte la miopía por la noche y luego al día siguiente no necesitas gafas. Entonces, oh, sí, entonces, bueno, pues para los miopes menores de 6 dioptrías funciona muy bien esta lente.